te quiero mostrar mis ganancias que generé streameando en la plataforma trovo live como lo hice solamente streameando 4 horas por día con una media de 10 viewers simplemente siendo un streamer pequeño una persona normal que juega cualquier tipo de juegos y la plataforma te recompensa con estos ingresos mira voy a ir a ganancias sí, y ya por ejemplo el día de ayer 28 del 6 Trobo me pagó en gemas Como ¿sí? pueden ver acá el partner 3500 7400 gemas ¿qué quiere decir esto que me pagaron 74 dólares o sea que 100 gemas es un dólar también me pagó el Drobo play que es el Drobo play el drop play es una lista de juegos que trobo te envía para que vos streamies durante eh, todo el mes la cantidad de horas que te piden. en este caso el mes pasado fue 50 horas de una lista de juegos por ejemplo apex warzone eh, minecraft y diferentes y diferentes juegos bien como lo complete me dieron mi bon.